Hola Germa, esta canción es para ti. La hice así, cantando así a lo loco, sin saber lo que estaba haciendo, ni siquiera la escribí. Espero que te guste mucho, ¿ok? Vale, eso es todo. Lo siento si alguna vez yo te lastimé. Perdóname por alguna vez Yo no sé qué fue lo que yo hice que te molestó Pero por favor entiende que yo te amo Por favor vuelve aquí conmigo mío que yo te extraño con todo mi corazón Yo pensaba diferente de la vida Hasta que llegaste tú a la mía Y la cambiaste totalmente Entiende que yo necesito amor Entiende que yo necesito un quiero por las mañanitas yo quiero y necesito a una chica que me ame de corazón yo te necesito a ti vuelve aquí no no sé cómo fue que un día te perdí pero te descuide y al instante te perdí Pero necesito que vuelvas a mi vida Porque no sabes cuánto yo te extraño Por favor, vuelve aquí Te extraño con todo mi corazón Sabes cuánta falta me haces a mí, yo te necesito aquí, no sabes cuánto yo quiero y necesito amor de una persona de corazón como tú, mi amor, atiende a mí. Quiero que estemos juntos, no sabes cuánto te extraño, vuelve aquí por ti.